Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todas, es decir, cumplir con el ODS-6 Agua Limpia y Saneamiento, resulta cada vez más complejo en un contexto de emergencia climática, donde diversas regiones del planeta sufren escasez y estrés hídrico. Chile es una de ellas. De hecho, el 2021 no solo fue el cuarto año más seco de la historia del país, sino también se cumplieron 13 años de sequía. Por lo mismo, asegurar el abastecimiento de agua para la población se está transformando en un desafío, más aún cuando se revisa la situación de comunas tales como Petorca, Caburga, Aculeo o Peñuelas, que se han quedado prácticamente sin agua o su flujo ha disminuido de forma considerable. Lo anterior ha llevado a poner sobre la mesa la posibilidad de racionar el agua, más allá de su utilización no básica, asociada al riego de parques y jardines, aguas en piscinas, lavado de autos y aceras, sino también restringir el consumo domiciliario, tal como ocurre en el sector El Melón, en la comuna de Nogales de la región de Valparaíso, que durante cuatro horas del día no cuentan con agua. El panorama futuro para el resto del país se proyecta igualmente desalentador. De acuerdo a la actualización del balance hídrico nacional, un estudio de cinco años liderado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica en conjunto con la Dirección de Aguas, donde se analizaron 174 cuencas hidrográficas del país. Según los investigadores, las proyecciones para el periodo 2030-2060 indican que el cambio climático generaría una reducción de los caudales medios anuales que podría llegar hasta un 25%. Les invitamos a dialogar sobre estas materias el miércoles 25 de mayo a las 19 horas, en el conversatorio digital Los desafíos legislativos del ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, en el canal de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en YouTube, Twitter y Facebook. Más detalles de la actividad en el link en la caja de comentarios.